Amigos, muy, muy, muy, muy buen sábado a todos, eh, como ya pudieron ver. Esta va a ser la primera vez que no voy a jugar con los 49ers en lo que llevo de las simulaciones, porque creo que es, es, es momento de despedir, de hacerle un pequeño homenaje aquí en Canal 49, a quien fuera nuestro coreback por mucho tiempo, el señor Alex Smith. Ahí está Alex Smith, después de pasar muchos años con la organización, de ser un guerrero, de demostrarnos muchísimas cosas... Eh, no está con los Niners, pero ante su retiro, vamos a hacer este pequeño homenaje a, al señor Alex Smith. Como nos hubiera gustado que se despidiera en un Super Bowl, voy a intentar <ríe> hacer que se despida de la manera más digna. Jugando contra uno de sus ex equipos, no puede jugar contra San Francisco porque no sería el Super Bowl. Pero bueno, vamos a enfrentarlo contra los Jefes al señor Alex Smith en este en esta edición del Super Bowl 55. Eh, contra los jefes de Kansas City, Danny Reed, Patrick Mahomes, Terrence Matthew, Tyreek Hill, Sammy Watkins, eh, Chris Jones, etcétera, etcétera, etcétera. Y los Pieles Rojas, perdón, el Washington Football Team de Alex Smith y un montón de jugadores más. Chase Young, eh, McLaurin, Thomas, este... ¿Quién más? Eh, bueno, eh, McKinney un McKinney, sí, algo así se llama el corredor. Este. Varios, varios jugadores ahí de, del Washington Football Team. Y su coach, Ron Rivera. Vamos a, voy a intentar. No sé cómo. No, no me sé mucho las jugadas del Washington Football Team. Ahí está Danny Johnson para el regreso de kickoff. No me sé mucho el sistema, pero voy a intentar hacer lo mejor que pueda. Voy a tratar de intentar retirar de la manera más digna. Alex Smith, como nos hubiera gustado verlo, y esta será la última vez que veamos a Alex Smith jugar en un videojuego de Madden, recibenlo el Washington Football Team a propósito y de va a salir desde la yarda 25. 5, ahí viene Alex Smith, señores díganle adiós a quien nos demostró de muchas maneras que nunca hay que dejar de luchar, a un auténtico guerrero, Aquí con el Washington Football en el Super Bowl 55, vamos a ver si lo podemos retirar campeón. Primera oportunidad, 10 las por avanzar, viene el pase de pantalla rápidamente. Viene aquí el corredor, que es el McKinney creo que sí si se llama, sí me parece que se llama. ¿Quién es? Ah, la verdad no me sé muy bien el roster del, del Washington Football, pero bueno, ahí estuvo. Primero y 10, ya están en el yarda 43 del propio territorio, eh, formación I, e, doble a la cerrada del lado izquierdo. Viene el engaño de corrida, viene, le van a pegar, logra sacar el pase, aguantó el golpe, aguantó el golpe, completo, completo con McLaurin, completo aguantó el golpe Alex Smith, vean el guerrero que es Alex Smith, aguantó el trancazo y ahí el pase completo con, con McLaurin, 32 yardotas señores, ya estamos en la 28 de los jefes, así en dos patadones, vean ahí, oh, aguantando el golpe, vean el pase ahí, completo la baja desde arriba McLaurin, vean que recepción ahí, Bien, en la yarda 28 ya de, del territorio de los jefes Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar mm, Dos receptores de cada lado, un solo hombre atrás de la X-Smith A las indicaciones, cambia la jugada Vamos a intentar la primera corrida Y aquí es, sacó unas cuantas yardas, Gibson Gibson, 4 yardas, una oportunidad, 6 yardas por avanzar Nuevamente viene con Gibson, Gibson bien, rompe el... Ahí oh, estaba doblando la esquina y le llegó el esquinero Pero ya estamos en, tocando la puerta en la yarda 10 Ahí está, es Antonio Gibson. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar, señores. Tocando la puerta del Washington Football Team. Bien, oh, Intentaba rolar. No tuvo resultados y fue capturado el disparo del safety. No me lo esperaba. Y perdimos 9 yardas <risa> Perdón, 9 yardas. Otra segunda y 19. 19, viene. Oh, casi inter... ¡Oh, vean, ¡Qué resultado! Oh, oh, ahí volando por el... <risa> volando de rebote. Se la llevó McKinney. Viene el pase, viene el pase, viene Alex Smith, trata de correr, no encontró, cruza el pase, cruza el pase y, oh, Bien defendido, bien defendido Cuarta y cinco señores, vamos a jugárnosla, vamos a jugárnosla, no hay más, no hay mañana Cuarta oportunidad, cinco yardas por avanzar hacia el Super Bowl, es Alex Smith Tiene que reivindicar toda su carrera, Alex Smith ahí, no encuentra, no encuentra, aceptó, rola, rola, rola, rola le van a llegar, le van a llegar ahí no tiene, cruza el pase, ahí se tiró, no puede ser, se tiró y ahí quedó en la yarda, dos Ah, ahí viene Patrick Mahomes. Se nos negó la oportunidad, señores. Y desde la yarda 2 saldrán los jefes de Kansas City. Con un Washington Football. Team, una defensa muy buena con afrontar, un perímetro muy malo. Pero que les recuerdo que nos ganó en la temporada. Así que a ver si pueden hacer algo aquí. Segunda oportunidad, tres yardas por avanzar. Patrick Mahomes echa fuertes. Ahí se la entrega a Libion Bell. Libion Bell gana unas dos yarditas más. Tercera y una. Tercera hay una importante trips del lado izquierdo Importante para los jefes aquí Y para nosotros podríamos tener buena posición bien aquí el pase ¡Ah! Oh, no es completo con Sammy Watkins ¡Ay! Oh, estaba bien la cobertura Y fue mejor el pase completo en la yarda 34 En la yarda 34, primero y 10 de los jefes de Kansas City Ahí dudé, dudé, ya no llegó la... Y viene el pase cruzado, gana ahí oh, ¡No! ¡Se está escapando! ¡Se está escapando! quien Sammy Watkins! Oh, no. Sammy Watkins hasta la yarda 23 Ya están casi en zona roja También en tres patadas Ya nos cruzaron hasta casi la yarda 20 Primero por 10 yardas por avanzar bien aquí Bueno, un pañuelo, bueno, un pañuelo El paso es completo con Sammy Watkins Nuevamente en el campo Ya estarían dentro de la yarda 10 Vamos a ver de qué trata el pañuelo Es un holding de la ofensiva Bien, bien Bien, primera y 20 Será primera y 20 Se les complica el drive Primero por 20 yardas por avanzar Trips del lado derecho Viene Mahomes, Mahomes viene el... Ay, el backer En lugar de reaccionar hacia el otro lado Ah, Ok, segunda y cinco, fueron 15 yardotas en la primera oportunidad, vean Segunda y cinco aquí los jefes Bastante difícil pararlo viene el pase completo, completo Ay, no puede ser, touchdown Touchdown de los jefes de Kansas City Y viene el punto extra para irse arriba del marcador Y vean, por la última jugada del primer cuarto Con esta jugada terminan el primer cuarto y se van arriba 7 a 0, señoras y señores, los jefes toma la ventaja, esto me preocupa porque yo recibí y voy a tener que patear en la segunda mitad y ellos anotaron primero, entonces esto ya se me empieza a poner color hormiga me quedé tocando la puerta ¡ah! ¡qué coraje! ahora sí vamos a salir, vamos a salir a la yarda 5, a la 10, a la 15, a la 20 la 20, oh, ahí lo rebotaron en la yarda 20, antes no fumbleó. porque fueron un trancasazo desde ahí vendrá el primer el segundo drive del Washington Football Team ahí viene Alex Smith, venga Alex venga Alex, demuéstranos que Eres más de lo que muchos dijeron mucho tiempo. Hay que callar a tus a tus a tus retractores. Cállame. Ja. Primera oportunidad de yardas para avanzar. Viene el pase. Pantalla rápidamente con McKinney. McKinsey o McKinney. Ahí en la yarda ganó unas 4 yardas. Segunda oportunidad, 6 yardas por avanzar. Y viene aquí. Trata de doblar la esquina. Trata de doblar la esquina. Es, me parece que es Gibson y. Segunda, no, no era Gibson. Segunda y seis por avanzar, segunda y seis por avanzar. Bien, el pase pantalla nuevamente con. Este es si Gibson ya ni sé quién es quién, pero bueno. Ah, tercera y seis, tercera y seis por avanzar. Y logra el primero y diez en el pase pantalla. Vean bien, bien, bien el, el drag de los del Washington. Se está moviendo bien, así como la anterior. Viene aquí, se la entrega nuevamente al corredor. 5 yardas, me parece. 4 o 5 yardas. 4 yardas, segunda oportunidad, 6 yardas por avanzar. Está dando bien el ataque terrestre. Viene aquí el engaño de Jet Sweep, se la entrega a Gibson Gibson, oh, nada rebotado atrás La defensa de Kansas City deteniendo el ataque terrestre tercera y complicada, siete por avanzar Vamos a intentar un pase largo Viene aquí, tira el pase, viene Y la baja, bien desde arriba Oh, casi se escapaba McLaurin viene en la yarda, 32 Del territorio de los jefes de Kansas City Primera oportunidad de yards para avanzar Viene aquí Smith, se la entrega a Gibson Gibson, intenta y hasta ahí Sacó 3 yardas, me parecen 4 yardas. Segunda oportunidad, 6 yardas por avanzar. Nuevamente con Gibson. Ahora por el lado derecho. Rompe un tackle, rompe otro. Bien, logra el primer 10. Perfecto, ya están, estamos en zona roja. Justo la yarda 20 de los jefes de Kansas City. Desde aquí vendrá la ofensiva de los, de los, de los de Washington. Viene aquí la pichada por afuera. Intentar no doblar la esquina. Nada, a ningún lado. A ningún lado Gibson. Perdió una yarda. Pausa de los dos minutos, señores. Así volando se va la primera mitad el Washington Football Team abajo 7 a 0 de los jefes de Kansas City estamos intentando retirar como se merece a Alex Smith, viene aquí el pase pantalla, viene aquí con el McKinney, ay qué hice ahí ¿Qué hice ahí? ¿Qué, qué horrible? ¿Qué, ¿Qué mala decisión? Tercera y ocho. Perdón, si se escuchan los perros. Andan ladrando. Pero es que yo estoy aquí. No puedo callarlos. No sé qué quieran. No sé, ya les di de comer. ¡Bien, Alex Smith! ¡Bien, bien, bien! bien por Alex Smith! ¡Bien por Alex Smith! ¡Bien! Escapadón por piernas. Con todo y su pierna destrozada. Todavía corría Alex Smith. Vean ahí Mahomes diciendo... ¡Mira nada más lo que hace! No lo puedo creer. Es increíble este hombre. Eh, la, la historia que tiene. Vean lo que hizo. Vean lo que todavía... Era, pues, era, era capaz de hacer ahí primero y 10 por piernas. No encontró receptor, dijo, vámonos. Con todo y todo, vean. Arriesgando el físico. Ese, ese, ese valor, esa valentía de Guerrero, de Alex Smith. Vean ahí, primero y 10. Primero el equipo, primera oportunidad y gol. Ya estamos en la yarda 9 de del, los jefes de Kansas City. Esto es el Super Bowl, señores. Aquí hay que jugarse el todo por el todo. Aquí cambia la jugada Alex Smith. Algo no nos gustó de la defensa de los jefes. Y Viene aquí el Smith, se echa para atrás, es, es, tiene tiempo. Viene el Cruz al pase con Thomas, el ala cerrada, touchdown. Touchdown, se metió hasta el touchdown, Thomas. El número 82, ala cerrada del Washington Football Team, 6. A siete, señores, estamos a punto de emparejar los cartones en esta jugada que descifró en el snap el señor Alex Smith y dijo, ahí está, ahí está el pan. Y vean, este mastodonte no lo iba a poder tacar un esquinero, lo deja ahí atropellado. Pachón de Alex Smith diciendo, aquí estoy, cómame, sí, señor. Por algo fui primera ronda global en el 2005, por algo los 49 creyeron en mí y aquí estoy en el Super Bowl 7 a 7 señores, 7 a 7, a punto de acabar el medio tiempo, no van a ir a ningún lado, desde la yarda 25 saldrá este segundo drive de los jefes de Kansas City, el primero fue de touchdown, vamos a ver este qué tal, viene Patrick Mahomes, cruza el pase aquí, cruza el pase aquí a la banda y hasta ahí llegó. Muy bien, segunda oportunidad, 3 yardas por avanzar o 2 yardas por avanzar, no alcanzo a ver bien desde aquí desde donde estoy narrando las acciones, viene Mahomes, Mahomes. Hace el engaño de corrida, le van a llegar Lo cruza el pase a la esquina, no puede ser completo Uy, no sé si se fue si completo Sammy Watkins, no lo estoy pudiendo parar Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Sí se la dieron, con 1-11 en el reloj Paró el reloj, todavía tiene sus tres tiempos fuera Viene el pase rápido adentro Rápido adentro, Johnson Y piden su primer tiempo fuera a Los jefes de Kansas City Con un poquito más de un minuto No menos de un minuto, 50 segundos Segunda, segunda y uno por avanzar están ya tocando la puerta Vienen los jefes Quieren puntos Le llega el disparo ¡Ay! Oh, es completo No puede seguir Y completa contra el Egil. Casi lo agarraba atrás Piden su segundo tiempo Fuera Tienen primero y 10 Les queda un tiempo fuera Ya están en la yarda En zona roja Están en mi yarda Mi yarda Y es 14 Vienen les llegan ¡Le llegan! ya ¡Sí! Le llegaron Le llegaron A Patrick Mahomes Bien Hay que pedir tiempo Hay que pedir tiempo Hay que pedir tiempo Sí Tiempo fuera del, del Washington Football Team Excelente Excelente Todavía podemos tener el balón, aunque sea alguna vez. Segunda y 20. Segunda y 20, vamos a intentar tener el balón. Si no, ellos se iban a ir con puntos. Segunda oportunidad, 20 yardas por avanzar. Viene el pase aquí. Bien, interceptado. Se alojó con Mahomes. Tiro a la doble cobertura, buscaba a Watkins. Se no se engolosinó y Kendall Fuller. Intercepción, señores. Quedamos en la yarda 3. Y aquí viene nuevamente Alex Smith, de a 9 de 10 completo. 124 yardas, un touchdown. Buenos números señores, buenos números para Alex Smith, pero vamos a intentar salir desde la yarda 3 con 34 segundos, vamos a intentar ahí, sí, aprovechando la agresividad de Kansas City, vean, buscando el bloqueo, vámonos, se está escapando, se está escapando a la 30, a la 30, a la 32 señores, a la 32, 30 yardas en esta jugada, para el reloj, tenemos todavía dos tiempos fuera, bien señores, bien bien por el Washington Football Team y Alex Smith nuevamente aquí es el engaño, el engaño Sale, sale Rolando, no tiene receptores Y decide correr, Alex Smith, se va a salir, se va a salir Bien Alex Smith, vean Echándole galleta, poniéndole corazón a las jugadas Segunda oportunidad, tres yardas por avanzar Bien Alex Smith, busca nuevamente el pase pantalla Nuevamente aquí, busca bien los bloqueos Está tratando de salirse, no, no se salió Tiempo fuera, tiempo, hay que pedir tiempo, sí Tiempo fuera, señores, tiempo fuera Nos estamos acercando al menos a sacar tres puntitos Que serían muy valiosos porque ellos reciben Quedan 13 segundos Primera oportunidad, 10 yardas para avanzar, Alex Smith. Se cargan con cuatro. los jefes, viene el pase. ¡Ay, oh, viene el oh, ¡Bien completo! ¡Bien completo con McLaurin! ¡Bien completo con McLaurin! ¡Tiempo fuera! Nuestro último tiempo fuera, señores. Vamos por tres puntos. Ya no da para más. No estamos tan cerca. Vamos a intentar tres puntos. Vamos a intentarnos ir arriba en la primera mitad, a pesar de todo. Uy, ojalá mucho a la izquierda, pero es bueno. Es bueno, señores. Es bueno. Bien, Washington Football Team 10. Kansas City Chiefs, siete señores, quedan 4-3 segundos, 3 segundos, vendrá la patada buscando que la regresen y desde ahí saldrán los jefes, ya solamente, hoy ya está, se acabó señores, la primera mitad del Washington Football Team se va arriba 10-7 contra todos los pronósticos, los jefes saliendo como amplios favoritos con Patrick Mahomes y todo el arsenal que tiene, Travis Kelsey, Tommy Watkins, Tyreek Hill, etcétera etc., etc, pero vean las estadísticas Washington Football Team dominando por aire, dominando por tierra Kansas eh, ir más por yardas por jugada Pero ese balón perdido Es la diferencia, Kansas estaba para irse arriba Y terminó yendo arriba, se, a, yéndose arriba Al Washington Football Team De Alex Smith, y Patrick Mahomes 8 de 955 yardas, un touchdown Pero una intercepción y esa es la diferencia hasta el momento Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Trips del lado izquierdo un solo hombre detrás de Mahomes, la línea de Washington ajusta, viene Mahomes, echa para atrás, está buscando en el centro, ¿quién es? Travis Kelce, Travis Kelce, 12, 13 yardas en el primer down, primero puntual de yardas por avanzar, ya están en la yarda 34 del propio territorio, 38, perdón, hacia el engaño ahí, viene el pase, bien busca la zona profunda y es completo, con... ¡Oh, no puede ser, no puede ser, touchdown, descontón con Eric Hill, buscó la zona profunda, nos agarró en el cover 2, lo llevó bien, pura velocidad, un safety ahí como que quiso hacer algo, pero el esquinero no lo pudo taclear. Y vean, rápidamente así contestan los jefes. Vean, bombazo de Mahomes. Vean, el esquinero se quedó muy atrás. El safety intentó taclear. Y no pudo hacer nada. Touchdown de los jefes. Que se van arriba con el extra. 14 a 10. 14 a 10 los cartones, señores. Este juego está de toma y daca. Pero vamos a ver si el Washington todavía puede hacer la hazaña. Sale a las 5, a la 10, a la 20, a la 24. Desde ahí vendrá nuevamente Alex Smith a comandar esta ofensiva del Washington Football Team. Le vamos a ver algunas de las highlights ahí cuando aguantó el golpe a McLaurin, el pase. Buena decisión de, vean ahí el pase. Nuevamente ahí que encontraba a McLaurin, que ha sido su, su, su, su hombre de seguridad. Vean aquí, no encuentra uno, no encuentra otro, busca otra opción completo. Vean, y ahí fue el touchdown, touchdown de Thomas. Buenas las highlights de, de Alex Smith, aquí se la entrega al corredor. Y hasta la yarda 28. Segunda oportunidad, 6 yardas por avanzar. Viene el hombre, y se mueve. Es un engaño. Viene a, a, a formación pesada. Ay, se tropezó. Se tropezó Gibson. Tercera oportunidad, 2 yardas por avanzar. Importante, tercera y dos, Hay que mantener eh, fuerte este drive. Viene nuevamente aquí. McKinney. Y es, comp es completo. Menso es. Bien. Primero y 10. <risas> Primero y 10. Por estar peleando ahí. Primera oportunidad 10 yardas por avanzar, nuevamente el corredor, rompe un tacleo, brinca, oh qué golpazo en el aire, lo, lo pensó y se levantó. Segunda oportunidad y 6 yardas por avanzar, formación I. E, se mueve un hombre al lado izquierdo, se la entregan aquí, bien rompe un tacleo, rompe dos, bien, primero y 10. todo por tierra señores, el Washington Football Team, todo por tierra en este drive y les está dando. Primera oportunidad 10 yardas por avanzar, nuevamente Alex Smith en los controles, hace una indicación, la cambia leyó algo en la defensiva, y aquí se la entrega al corredor, el corredor que rompe un tacleo, y ganó dos o tres yarditas, tres yardas, segunda y siete por avanzar, ya cruzamos el medio campo, formación y se la entrega nuevamente, vean, rompe viene la trayectoria, bien, bien, bien, sacó más de 20 yardas, 20 yardas por ahí, bien señores, qué buena corrida, qué buena corrida, primera oportunidad, 10 yardas por avanzar, Menos de dos minutos en el tercer cuarto Se la entregan aquí a Gibson nuevamente Y pelea, pelea, sigue peleando ¡Oh! ¡Qué garra! Le mete a la yarda 27 señores, segunda y siete por avanzar Segunda y siete trips del lado Derecho, pero viene el pase pantalla Aquí es donde nos estaba agarrando a los jefes, demasiada agresividad Vean ahí, rompe un tacleo, buen bloqueo, rompe el otro ¡Oh! Ya está, llegó Ya estamos en zona roja, estamos tocando la puerta En la yarda 11 Washington quiere contestar, Alex Smith Quiere irse arriba nuevamente Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar desde la yarda 11 del territorio de los jefes, aquí se la entrega al corredor, ¡Oh! parecía que se podía escapar y no, solamente ganó una yarda, dos yardas, segunda y ocho por avanzar, segunda y ocho, ya estamos ahí tocando la puerta, y Smith le van a llegar, tira el pase, es completo, ¡Oh, no! hasta la yarda 6 señores, aguantó el golpe Smith, tiró el pase y se acabó el tercer cuarto señores, las acciones del tercer cuarto llegaron al final, vean el marcador, 14 a 10, un gran segundo cuarto del Washington Football Team, pero de ahí nada, estamos tocando la puerta. Esta tiene que ser de touchdown, porque si no, se nos va a venir la noche. Tercera y cinco, viene Smith, tira al centro, no! ¡Oh, no! ¡Touchdown! ¡Touchdown! ¡La go, McLaren! ¡Ah, ¡Oh, qué jugar! ¡Qué jugada la tiene! Estaba el defensivo de los jefes vean, estaba el defensivo de los jefes enfrente, vean, y le pegan el casco y sale robotada. y sale rebotada y es touchdown de McLaurin. La suerte también juega, y Alex Smith sabe que se salvó, y vean, touchdown, y lo festeja así, le regresó alma al cuerpo pudo haber cometido el error del partido, y resultó touchdown. Ahí McLaurin siempre atento, y el Washington Football Team se va arriba 17-14, a 14, señores le queremos dar este lombar de Alex Smith le queremos dar este juego, gana Sammy aquí me está despedazando en 4 recepciones, 113 yardas no ha notado y eso es lo importante primera oportunidad, 10 yardas por avanzar vienen los jefes, toda tienen todo el cuarto y me pueden contestar, se han movido bien, no los he podido parar más que cuando les intercepté y, oh, viene el pase aquí con Travis Critchell. vean en la esquina en la esquina atacando el cover 2 En la yarda 44 Vean, así de rápido los jefes moviendo las cadenas Es que la defensa de Washington no es la misma De los Niners entonces no le he podido meter presión ¡Oh, mira! ¡Ay no! Tariq Hill, vean, qué pase tan arriesgado Pero ahí Tarek Hill la bajó ¡Demonios! Primero oportunidad de por y 10 yardas para avanzar en la 44 hora De nuestro territorio ya Viene Mahomes, le van a llegar, le van a llegar ¡Ah, ¡Oh, qué pase! ¿Cómo lo cruzó? ¿Cómo lo cruzó Mahomes? Vean lo que puede hacer Patrick Mahomes Hasta en el Madden Ya están en la 33 ¡Ah, señores! ¡Estoy sudando! ¡Me estoy poniendo más nervioso que cuando juegan los Niners! Oh, otra vez Sammy Watkins! ¡Sammy Watkins! ¡Ya están en la yarda! ¡18! ¡Están tocando la puerta! ¡Me van a 5! ¡Excepción 128! ¡Ahora me está despedazando! ¡Él puede ser el MVP si ganan los jefes! Oh, le quiero dar el anillo al Smith! Oh, le quiero dar el anillo a Smith! ¡Tirek oh, Hill! ¡Tirek Hill completo! ¡Otra vez los perros ladrando! Otra vez los perros ladrando. Aquí en la perrera. No, no es la perrera. Ese, ese es el estadio del Tampa Bay. En cañonazos hay perros. <ríe> Vean ahí. En la corrida, seis yardas, tercera y cuatro, tercera y cuatro, tercera y cuatro, importante, tercera y cuatro, viene aquí, Smith, no, Mahomes, no, ¿quién sabe qué quiso hacer bien? El disparo, no se lo esperaba, capturado, cuarta y seis, van a tener que ir por el gol de campo, vean, Ron Rivera, bien, festejando, se van a tener que conformar con tres, van a empatar el partido, señoras y señores, y el último drive, vendrá, vean, el último drive vendrá, Alex Smith, el momento de su vida se acerca por lo que luchó tantos años, tiene el drive de la victoria. Tiene el drive de la victoria, señor. <risas> Estoy sudando. Me va a dar una taquicardia. Estoy nervioso. Tengo mucha responsabilidad en mis manos. Y aquí viene el reuso fedoral. Buen regreso de patada de la yarda 27. Venga, ahí viene Alex Smith, señores. 15 de 16, 212 yardas, dos touchdowns. El drive de la victoria lo tiene en sus manos. Se quiere retirar, campeón. ¡Ah! Se quiere derritar, de retirar campeón hasta se me trabo ya vienen aquí. Gibson, oh, nada, no, nada, ningún lado. Intentaba por tierra, se cierran los jefes. Y aquí, con esto vamos a llegar a la pausa de los dos minutos, señores. Segunda oportunidad, 10 yardas para avanzar, quedan dos minutos. Tenemos los tres tiempos fuera. Todo en el brazo, de, en las manos de, de, de Alex Smith, se abre la formación. Es pase descarado. Doble ala cerrada. Alex Smith se echa para atrás, encuentra su, a su trayectoria en el, en el drag, bien, bien. Oh, intentaba girar bien, pero suficiente para el primero y diez. Sigue corriendo el reloj, jugadas en serie. Primera oportunidad, de 10 yardas por avanzar. En la yarda 40 al perro territorial. Viene las cargas, viene el pase pantalla. Nuevamente ahí con McKinney. ¿Cómo se es Primero y Primero y diez, bien. Bien, primero y diez. En, en medio, justo al medio campo, justo al medio campo. Segunda y pulgadas. Se la entrega aquí al corredor. Bien. Oh, con eso suficiente para el primero y diez. Suficiente para el primero y diez señores Tiempo fuera, sí, tiempo fuera, tiempo fuera Tiempo fuera señores, Primero y diez Ok señores, saca el balón Alex Smith Viene el pase pantalla rápidamente nuevamente aquí Busca los bloques, busca los bloques, bien Hasta la yarda 41 Hasta la yarda 41 Aquí el pateador, vean, ya preparándose ya oh, Ya preparándose porque puede ser un gol de campo el de la victoria Segunda oportunidad Ah señores, qué nervios, segunda y dos en la yarda 41, ya estamos cerca del rango del pateador Desde ahí puede ser, viene Alex Smith, viene rápidamente el pase cruzado, vámonos Corre, corre, bien, bien, bien, es completo Y se salió del campo, seguimos ahorrando, nos quedan dos tiempos fuera Ya estamos en el rango del pateador, en la yarda 33 de Kansas City Viene Alex Smith, se echa para atrás nuevamente el pase cruzado Con el ala cerrada, Thomas. estamos en la yarda 25, tiempo fuera. Tiempo fuera, señores, con 25 segundos. Oh, este juego está cardíaco. Este final está. Ah, está cardíaco en la yarda 24, segunda y dos. Alex Smith nuevamente el pase en pantalla. Encuentra aquí a 15, Se sale bien. Viene en la yarda 18. Ay, en la yarda 18, señores, señores. Primer y diez, primero y diez. Ah, primero y diez. Aquí están ya. Tocando la puerta, ya estamos tocando la puerta Viene la corrida, sí, la corrida está ahí Vamos a dejar que pase el tiempo Y el tiempo fuera, señores Viene el, viene el gol de campo de la victoria Alex Smith lo puso ahí Y los que el tiempo y me van a poner esa toma Esa toma que me desespera Esa toma que no me gusta nada ah, Pero vamos a, vamos a intentar que con un retraso de juego A ver si con eso se, todos estamos en instancia. A ver si con eso se quita la, la toma Pero bueno Viene aquí, aquí está todo, señores. Aquí está el juego. Viene el gol de campo. Oh, no Desaparece. Viene el gol de campo. Viene el gol de campo. ¡Y es! Oh, bueno, antes de saber qué pasó, que es lo menos importante, gane o pierda este partido, señores, reconocer la super eh, carrera en cuestión de, de esfuerzo de Alex Smith. Un aplauso para Alex Smith. Se va como un campeón para nosotros, Niners en nuestros corazones. Mucha suerte en, en su vida, se la merece. Nos dejó una gran lección de vida a todos. Siempre luchar, nunca rendirse. ¡Y el gol de campo es bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Y los del Washington Popolinset se, se campeón. Alex Smith se retira campeón de la NFL aquí en Canal 49. Le damos su despedida a manera de homenaje, a manera de honor al señor... Número Eterno 11, Alex Smith. Se va campeón, señores, y tiene que ser el más valioso. Tiene que ser el más valioso, señores. Sería la cereza en el pastel. Tiene que ser el más valioso aquí para que ya se vaya. No vamos a volver a ver a Alex Smith en ningún videojuego, en ningún partido. Tal vez en algunas otras funciones. Pero esta es la última vez que van a ver a Alex Smith jugar, aunque sea en un videojuego. Y se va campeón, y ahí está. El más valioso, 266 yardas, dos touchdowns, casi el 100% de completos. Alex Smith, un guerrero, se va campeón, señores. Ah, nos vemos el lunes en el podcast. Ahí ya les platicaré todo. De cómo va a estar el en vivo del jueves. Porque ya se viene el draft. Este. Ahí está el festejo. El lunes nos vemos en el podcast. Hay que hablar de varios temas previos ya al draft. Y movimientos que se están dando en San Francisco. Washington Football Team, señores. Cuídense mucho, God Niners, y los dejo con esta bonita postal. ¡Nos vemos!